bueno el día del examen deberás entrar a tu comisión buscar abajo en las solapas tareas y exámenes y ahí buscar el examen de tu comisión parecerá como un examen cliquea te vuelve a aparecer otro sector donde se puede decir primer intento o continuar la previsualización anterior si empezaste a responder y abandonaste y aparecerá algo de este tipo con las preguntas o puntajes un sector para escribir, un editor de texto y eh, un lugar para juntar si fuera necesario adjuntar archivos. Bueno, como si te llegara a parecer reducido en este formato, vas aquí, te aparecen más opciones del editor de texto. Si resultara chico y quisieras ampliarlo en la pantalla, pinchas acá y con esto lo. Haces que el editor ocupe toda la pantalla, escribes como escribes en el Word. Y si te solicitaran insertar una imagen, ¿cómo insertamos una imagen? Vas acá arriba. Esperas un rato y te avise. Insertar y editar imagen. Se debería abrir esta ventana y aparecer acá, buscar o cargar una imagen. No buscar poner imagen desde un sitio de internet, sino buscar o cargar imagen desde una carpeta te aparecen una serie de opciones como tener ya cargada de imagen pero en este caso subir un archivo seleccionar un archivo desde tu carpeta ¿tá? entras al rígido buscas tu archivo te aparece acá subir un archivo seleccionar el archivo y ahora subirlo para que sea insertado no un adjunto te aparece una previsualización del archivo donde uno Puede darle nombre, pero eso no es la idea, o corregir cosas como pinchas y te inserta el archivo. Si el archivo quedara muy grande, pueden ser dos opciones. Una, cliquear una vez o dos hasta que se active el editor de texto o acá. Ahí, con el botón derecho. Y ahí quedan estos, estos cuadraditos que te permiten reducir la imagen para que sea más manejable. ¿tá? Para que se pueda ver, o si no, con el botón derecho en insertar y editar aparecerá una opción donde eh, puedes colocar el tamaño de la imagen. Una vez que está hecho, reduce si quieres para volver al tamaño anterior. Si te solicitaran adjuntar la, los archivos, debes ir acá abajo y te va a permitir subir algo lo mismo que antes. Aparece una serie de opciones, vas a subir un archivo. Seleccionar un archivo, puede ser un archivo de imagen, depende de lo que se haya eh, logueado o se haya seteado para subir, para permitir, o PDF, lo que sea, y ahí está. Una vez que terminas de contestar las preguntas y puedes ir, debes ir a terminar el intento. Con eso ya está. Puede ser que te solicite, o sí o no, enviar todo. Puedes volver al intento y corregir cosas, si quieres revisar. Y si no, enviar todo y terminar. Y eso ya da por enviado el examen. Te pide confirmar, enviar todo y terminar. Bueno, esa es la forma de adjuntar una imagen. Y verás tus respuestas si está editado de forma que te dé automáticamente el puntaje. ¿tá? Y eh, eso es todo.